Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Pues aquí, un poco más recuperado, con ganas de seguir adelante. Qué gusto poder conversar con ustedes esta noche nuevamente para compartir juntos la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de eh, este Primera de Corintios, estamos en el capítulo 10. Ayer hemos terminado este principio maravilloso que hemos aprendido desde niños. Si vas a hacer algo para Dios, hazlo para su gloria. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no sea esto, para nadie. Haced todo que agrade, no a ustedes, sino a su prójimo. Una enseñanza maravillosa. El apóstol está enseñando a la iglesia a ayudar, o perdón, a entender que nuestra vida tiene que ser una vida de ayuda de apoyo, de servicio a los demás. Hacerlo todo para la gloria de Dios. No para ti, no para tu placer, no para tu beneficio solamente, sino para otras personas que también forman parte del pueblo de Dios. Maravilloso. Y el capítulo 11 comienza con una frase, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué capacidad tenía el apóstol para decir ser, ser imitadores de mí? ¿Qué tenía él que era la prefiguración de Cristo? Que le llevaba a la capacidad o a la, a la seguridad de decir, imítenme porque si me imitan a mí, están haciendo lo mismo que yo hago cuando imito a Cristo. El apóstol Pablo deja en claro que la forma de vivir, la forma de comportarse, la forma de, de conceptualizar su vida cristiana como apóstol o como miembro del pueblo de Dios, era la copia de Cristo y de su mensaje. En muchas ocasiones Pablo dijo que él no predicaba otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Hablaba de su resurrección. En muchas partes de la escritura, ya Pablo lo refería que esto era, no, no era otra cosa más que simplemente el cumplimiento de lo que a través de los años todo judío, todo israelita debía saber: que Cristo vino a vivir entre nosotros, que era la revelación del Padre y que finalmente no estaban aceptando a Cristo como su Salvador. En este concepto de una vida entregada a Cristo, también el apóstol Pablo no solamente se refiere a las personas como miembros del pueblo de Dios, sino también habla un poco a las personas que eran líderes, habla a las personas en su condición de miembros o miembros normales, habla a los miembros en su condición de relacionamiento entre miembros. Y entre uno de los temas que él trata, no se olviden ustedes que estamos hablando del siglo, eh, del primer siglo de la era cristiana. El apóstol Pablo toma un tema que quizás a muchos de nosotros nos sorprende ahora, pero vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla. Acerca de las mujeres. Capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como lo entregué. Él es agradecido con la iglesia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 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo, la cabeza de todo varón. Todo varón, la cabeza de toda mujer. Pero sobre Cristo, más arriba, está Dios como la cabeza de Cristo. Pongámoslo al revés para que no pensemos que el que está más arriba es más importante porque está arriba. También es importante lo que está abajo. En un edificio, lo que más importante no es el edificio que tú ves, sino las bases que este edificio tiene. Cuando en el libro de Hechos de los Apóstoles hablábamos de que Cristo es la piedra angular, de, que es la roca donde se edifica la iglesia y nosotros somos como piedras puestas sobre Cristo y construidos sobre la iglesia o el cuerpo de Cristo, está utilizando este lenguaje desde la experiencia de la manera como se construían los, los edificios que hasta el día de hoy existen. No era como ahora poner una piedra, ahora poner la primera piedra para el próximo edificio como un acto simbólico. La piedra era cole, colocada al este o a una dirección específica or, eh, orientada hacia uno de los puntos cardinales, porque de esa manera ese edificio soportaría los movimientos telúricos a través de los siglos y siglos. Entonces, la piedra angular era un lugar especial donde el edificio en, su, en toda esa estructura tomaba, eh, se, se, su, su, tenía el soporte, soportaba el edificio. Así eran las construcciones antiguas. Por eso nosotros vemos ahora miles de construcciones en el mundo, castillos, eh, palacios, construidos bajo esa filosofía arquitectónica que no era solamente una filosofía, sino que era práctica propia del tiempo de Cristo. Por eso él utiliza el lenguaje de la piedra angular como la piedra angular simbolizada a Cristo. Del mismo modo utiliza la roca como la fuente de agua. Así va Pablo enseñando todas las verdades que él quiere mostrar a cada uno. Pero tomando la figura de que la mujer aparentemente es el último paso, pero mirándolo ahora hacia arriba, Dios es la base, el fundamento de Cristo. Cristo, el fundamento del varón, y el varón, el fundamento de la mujer. Tomémoslo desde ese lado también, aunque el apóstol Pablo utiliza la cabeza, como lo que está arriba. Pero dice acá, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Es decir, un varón debía orar, dirigirse a Dios con la cabeza descubierta, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Había algunas costumbres allí que estaban siendo un poco como que desvirtuadas, influenciadas por el, la cultura que tenían, que estaban poniendo a la iglesia en algunos problemas, donde ciertas damas, sabiendo que la cultura era más, eh, no machista, pero estaba más eh, encargada al varón en las cosas espirituales, el apóstol Pablo está tratando de poner una explicación en este tema, que el varón no se cubra la cabeza, pero la mujer sí, porque al descubrirse la cabeza, está siendo afrenta a su marido o al hombre. Versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es a imagen Gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Está utilizando un sistema explicativo de la independencia del varón y la interdependencia de la mujer con ese varón. Miren lo que dice el versículo, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios creó al hombre, lo creó primero, y de la costilla del varón, cerca de su corazón, para ser amada, hizo a la mujer. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Lo que está haciendo el apóstol es dar el lugar a cada uno en su rol dentro de las funciones de la iglesia. Está encargando o enfatizando la responsabilidad sacerdotal directriz del varón. Eso es lo que está tratando de mostrar. Al mismo tiempo, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué lo menciona? Seguramente alguna explicación atrás de esto había. Pero en el Señor... Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. A ver, un momentito. Si tú me dices que el varón es la cabeza de la mujer, y ahora me dices que el varón no existe sin la mujer, y sin la mujer el varón no es nada, el varón está tratando de entender, o el apóstol está tratando de hacer entender al varón y a la mujer, que los dos... Son interdependientes, que para Cristo, si bien es cierto, el hombre tiene una responsabilidad especial, hecho a la imagen de Dios, él finalmente, en el acto mismo de la, de la labor eclesiástica o grupal de la comunidad cristiana, ambos se deben el uno al otro. Porque uno no es nada sin la otra, ni la otra es nada sin ese uno, o con ese con el hombre. Por lo cual, en el Señor, o sea, en Cristo, no hay diferencia, no hay niveles. Él hizo al varón y a la mujer para que ambos pudieran ser interrelacionados porque así así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de dios corroborando el principio de que dios es la cabeza de cristo y la iglesia en la iglesia ambos hombre y mujer son de cristo uno para con el otro y el otro para con uno entonces juzgad vosotros mismos ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Posiblemente ya en la iglesia algunas mujeres se, se quitaban la, el velo cuando iban al templo, era la costumbre, y Pablo está tratando de cuidar eso para que no sea una afrenta o que sea un problema que produzca división en la iglesia. Entonces dice, la naturaleza misma no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello.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 para ir a la adoración, termina diciendo el apóstol, ella tiene su cabello, y su cabello le sirve de velo cuando va a la adoración en el templo. No hagamos problemas por eso. El apóstol es muy muy ético, muy bien ubicado, tiene sentido común, y él cuando enseña una verdad, tiene un propósito. Lo que él quiere es que la iglesia, no esté discutiendo sobre los temas de que si te pones el velo, no te pones el velo, si el varón debe estar sin velo, si la mujer debe estar con velo. Al final el apóstol dice, el uno es para el otro y el otro para el uno. Son interdependientes de Cristo, que Cristo tiene a la cabeza que es Dios. El único rango que hay ahí es entre Cristo y su iglesia. Y nosotros, entre nosotros, somos el uno para el otro. Por tanto, si se pone el velo o no se pone el velo, la mujer no discutan sobre eso. Ella tiene su cabello y su cabello le sirve de velo. Finalmente, el apóstol concluye diciendo que no seamos contenciosos respecto a ciertas costumbres y prácticas que no vienen al caso, que no tienen nada que ver, que al final todos somos de Cristo. Rompamos las diferencias si hay diferentes opiniones, diferentes maneras de adorar, diferentes maneras de cantar, diferentes maneras de orar, que cada uno entregue su corazón a Cristo, su dependencia de él es lo más importante y no tanto la forma que muchas veces nosotros vemos y criticamos. Busquemos la unidad, busquemos la concordancia y hagamos del lugar de adoración como un lugar realmente para dar gloria a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Gracias por tu palabra. Sabemos que en ella siempre hay una respuesta a nuestras preguntas. Te rogamos que tú nos bendigas, que bendigas tu palabra, bendigas nuestra relación contigo, que podamos vivir una vida de amistad, de unidad con nuestros hermanos que creemos también en ti y que esperamos tu venida. Bendice a mis amigos que están escuchando tu palabra, que pueden saber que estamos hablando y ojalá que puedan ser iluminados con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Este es tu programa Reflexiones de la Biblia con Boris Darwin. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Buenas noches.